Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a dar inicio con nuestro servicio del día de hoy, martes, aquí en esta casa de Dios, TDM Zapata Vela. Sean todos bienvenidos. Aquellas personas que nos visitan por primera vez, aquellos que son de casa, Dios los bendice. Aquellas personas que nos están viendo por un dispositivo, Dios los bendiga, hermanos. Quiero que me acompañes abriendo tu Biblia. En tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 de hecho es el único capítulo que tiene tercera de Juan amén y dice así la palabra de Dios amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma eso nos está diciendo Dios amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Dios está con nosotros, mis hermanos. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que ya está cerca la venida de nuestro Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nadie lo sabe más que Dios. Pero hay que estar preparados cada uno de nosotros, porque va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Ni cuenta nos vamos a dar Entonces si no estamos listos Nos quedamos Yo no quisiera quedarme ni quisiera que ninguno de ustedes se quedara Quisiera que estuviéramos juntos Todos adorando a Dios Sirviéndole a Dios Amén Quiero que me acompañes con una oración Bendito Dios y Padre nuestro En esta noche, tarde, te damos la honra y la gloria a Dios Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos Que están aquí reunidos Por aquellos que no pudieron venir el día de hoy te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú los guardes, que tú proveas todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios grande, fuerte y poderoso, Dios. Tú eres todo, Padre. Gracias, Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos agradecidos por lo que Él siempre ha hecho en nuestras vidas Y lo que seguirá haciendo El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios mueve en este lugar Está Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete, muévete en nuestras familias.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 en mí, toca mi mente, mi corazón, llena, llena mi vida Dios de tu amor, muévete en, en mí, Dios Espíritu, Espíritu. muévete muévete en mí, Dios Espíritu. En mí, Santo Espíritu de Dios, Dios Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Él es bueno con nosotros. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con ese Dios? Ese Dios hermoso que nos ama Solo me imagino Lo que será Caminar Junto a ti Señor Solo me imagino Ver tu rostro Tal cual es Solo me imagino Solo me imagino Vamos Solo me imagino Rodeado de tu gloria sentirá mi corazón danzaré en tu presencia o en quietud me quedaré o de pie ante tu gloria de rodillas yo caeré danzaré aleluya sin el habla me quedaré solo me marrán Solo me imagino Dile solo me imagino Solo me imagino Lo que será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 En tu presencia, inquietud me quedaré o de pie ante tu gloria, o de rodillas yo caeré, danzaré, aleluya, y sin el hablar. Yo solo me imagino. Aleluya. Yo solo me imagino. Yo solo me imagino. Vamos, dile, rodeado de tu gloria. Vamos, adórale. Rodeado. Sin el habla me quedaré, solo me imagino. Oh, yo solo me imagino. Solo me imagino. Ese día vendrá. Y me Frente a Dios Solo me imagino Cuando adorar Será lo que haga Por la eternidad Solo me imagino Él está aquí, amén Bueno es alabar a Jesús ¿Por qué no te acercas a alguien? ¿Le das un saludo? Sal de tu lugar, saluda a dos, tres hermanos La Biblia dice donde están dos o tres reunidos Yo estoy en medio de ellos, amén Adórale a Jesús Adórale a Jesús en esta hora él está aquí con nosotros y Él se goza en medio de nosotros. Sofonías, capítulo 3, lo dice, Él se goza con su pueblo. Amén. Cuando le adoramos y le bendecimos en el nombre de Jesús. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, un rey. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, un rey. Por siempre, bueno es alabar a Jesús y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grande soy. Son tus obras, porque grande eres tú, grande tu es tu gloria, porque grande eres tú, grande, son tus, tus, tus obras, porque grande eres tú. Grande, Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grandez, tu amor grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grandez, amor grande es tu gloria, porque grande eres tú. Son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria buenos a alabarte Señor Hay un tiempo de sembrar Y dice la palabra de Dios Hay un templo de cegar lo que se siembra Amén, todo tiene su tiempo y cuando tú pones la semilla, sí, amén, si ¿Sí está conmigo, hay un tiempo en el que da fruto, amén, y ese fruto se, se recoge y se disfruta, sigue predicando la palabra de Dios, Dios es, bueno, damos un aplauso al Señor, vamos a cantar el canto que se llama La cosecha, Dios es grande Si mira la cosecha está lista el tiempo ha llegado la mies está madura esfuérzate y sé valiente levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será Cubre la mar y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá como las aguas cubren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 Como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar, no, no hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo el Señor y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá como las aves cubren la mar y será quien a la tierra de su gloria se cubrirá como las aves cubren la mar y será aguas cubren la mar, vívame, vívame, con tu espíritu, vívame, avívame, avívame con tu poder avívame avívame con tu espíritu avívame con tu tu vívame,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 Hay un Dios Que vemos en la Escritura Que siempre que peleó por su pueblo Ganó todas las batallas Amén Aún en medio de, de adversidades El Señor siempre peleó por su pueblo Y siempre ganó batallas A todos los profetas les metió en, en momentos difíciles pero también siempre salieron adelante por el poder de Dios Jeremías, Daniel, Ezequiel y a los discípulos y a la iglesia primitiva siempre les mostró su poder y a nosotros nos lo sigue mostrando así es que tú puedes contar las maravillas de Dios todo lo que Él ha hecho como dice el Salmo 115 todo lo que Él quiso lo ha hecho siempre Dios nos va a dar la victoria cuentan de un Dios que se maravilla dándole poder a su pueblo gracias a él conquistaron reinos tomaron ciudades y su nombre le llaman, guerrero, le llaman guerrero le llaman guerrero le llaman guerrero Jehová de los ejércitos le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Su nombre es Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos Vamos a cantarlo con más fuerza, vamos, todos juntos. cantando un Dios que maravilla con poder, a su pueblo gracias a él. Cuenta los reinos, con las ciudades, su nombre le llaman guerrero, le llaman guerrero.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 A ese Dios todopoderoso Vamos juntos Cuentando un Dios que es maravillas Con el poder a su pueblo Gracias a Él Constaron reinos, como las ciudades, en su nombre. Fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, Peña de Ore, para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto. Peña de oré para todo el sediento, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo va de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, yo va de los ejércitos, yo paz mi guerrero, yo es mi guerrero. Oh, oh, oh, oh. es mi guerrero, oh oh, oh, oh. Yo es mi guerrero, oh oh oh oh Con mi alabanza pelearé No es mi guerra, es cola de Dios danza y pandero yo daré No es mi guerra, sino la de Dios Sin bala y trompeta yo daré fuerte y la voz yo gritaré yo vas mi guerrero oh oh, oh, oh. Yo vas, mi guerrero oh oh, oh, oh. amén yo vas, mi guerrero oh oh, oh, oh. yo vas, mi guerrero oh, oh, oh, oh. Y pandero yo daré, no es mi guerra sino la de Dios, y sin bal y trompeta yo daré, no es mi guerra sino la de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que opa de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que opa de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, que de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero. Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Aleluya Hay una palabra en el libro de Isaías 32 Versículo 8 Si usted trajo una ofrenda Dígale Dios gracias Día conmigo gracias Todo lo que Dios nos da todo lo que procede de Dios Todo, todo Es una bendición y a, y a Abraham se le dijo Te daré bendición Y serás bendición a otros Amén El generoso pensará generosidades Amén Y dice la escritura Y por generosidades Será exaltado Amén Si entendemos la generosidad Dar Y cuando damos palabra Cuando damos consejo cuando somos generosos con lo que Dios nos da Dios dice nos va a exaltar amén usted quiere la exaltación sea generoso obedezca la palabra Dios ha prometido exaltarnos Señor en esta noche oramos en el nombre de Jesús y creemos padre que esta palabra es una palabra que cae sobre tu pueblo Dios Danos un espíritu generoso, Dios. Como dice la escritura, el alma generosa prospera. El alma generosa prospera. Y el que saciare a otros, él también será saciado. Señor, gracias en esta hora. Bendice a los presos, a las viudas, a los huérfanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Damos un aplauso al Señor. Como tú, eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, no hay, no hay nadie como tú. ¡Suscríbete! en Jesús, apláudele fuerte a Jesús La Biblia nos dice en Isaías 53, 5 Fíjate bien lo que dice la Escritura Vamos a orar por los enfermos en esta hora Y con el poder del Espíritu Santo El Señor levanta y sana a todos y cada uno de los que están Dispuestos a recibir esa, esa sanidad Amén la Palabra de Dios nos dice de una manera hermosa. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos, dice la Escritura, curados. Hay sanidad en Jesús, hay salvación y la salvación trae un paquete hermoso que se llama sanidad. El tesan el alma y te sana aún de enfermedades amén, vamos a orar en esta noche Señor conforme a tu palabra Señor oramos creyendo que el poder del Espíritu Santo sana, sana los cuerpos sana las vidas sana los corazones en el nombre de Jesús oramos Señor creyendo Señor que tú levantas Señor a las familias Amén, Señor bendice la unión familiar En la vida de nuestra hermana Marisol Y también Señor te pedimos por aquellas personas Que están pasando algún problema de salud Te pedimos Padre Santo por todos aquellos Señor Que están pasando pruebas fuertes En el nombre de Jesús Oramos por este hogar, por esta casa Que todos y cada uno seamos sanos en nuestro espíritu, en nuestro corazón En el nombre de Jesús Te damos muchas gracias Amén Y Amén Puedes tomar tu lugar Tenemos un tiempo hermoso Y damos gracias a Dios Los días pasan rápido Ya estamos en marzo, verdad Enero, febrero, marzo, abril Ya estamos en abril Qué rápido Se pasan los los días y bueno eh, aprovechemos bien el tiempo en las cosas de Dios, mañana tenemos oración a qué hora empezamos a orar los varones a las 6 de la mañana nos vemos aquí tenemos un tiempo muy corto de oración, hora y media no, no es nada venimos a orar un tiempo muy breve venimos los miércoles y los viernes, amén y las mujeres de fe empiezan martes y jueves a orar también Y damos gracias a Dios Hemos estado orando por algunos Por algunas necesidades Y algunas cosas que Que Dios nos muestra también Y damos gracias a Dios Porque Dios es bueno El día jueves tenemos reunión Recuerde Tenemos una reunión ¿A qué hora es la reunión? Una sola reunión Andamos medio perdidos A las 10, a las 9 el domingo El domingo El domingo tenemos reunión Dije jueves Voy a ver la transmisión, creo que no El domingo tenemos una sola reunión A las 8 de la mañana Por única vez Amén No se vaya a venir a las 9 y media Y ya acabamos, no, a las 8 Siempre tenemos 9 y media y 12 pero a las 8 y terminando nos vamos a ir a la iglesia Monte de los Olivos, amén Vamos a ir a servir ahí Esta iglesia quedó sin pastor, nos han pedido el apoyo y vamos a apoyar a los hermanos en la fe, amén Vamos a servir, vamos a llevar la alabanza y llevamos una palabra, amén Prepárese, si usted quiere ir por favor con Miguel, ¿cuántos llevamos Miguelito? Ya llevamos, 15 Ok, Bueno pues Algunos los voy a poner en grilletes Y me los llevo No los voy a dejar ir, los voy a subir a la camioneta Tenemos que entender qué es el evangelio hermanos Amén Sal de tu comodidad, dile al que está a tu lado De tu domingo De tu dominguito Nada más en una silla y Salgamos de la comodidad La Biblia nos enseña A ser valientes verdad Esfuérzate Y solo los valientes, ¿qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valientes Esforzarnos Bueno, ese es el aviso Próximo 21 De este viernes Al próximo A las 2 de la mañana Iniciando el viernes, casi el viernes Porque eh, las mujeres van al Congreso de Mujeres de Fe en Veracruz, Puerto de Veracruz. Y eh, hay un tiempo hermoso para, para ti. Amén. Ya este, todo está listo. Sigamos orando. Y que la historia que Dios va a escribir en tu corazón, tú la abraces. Amén. Dios siempre hace cosas de forma sorprendente a mí Dios me sorprende a cada momento amén así es que está este evento 21, 22 y 23 de abril amén, tendremos esta actividad si Dios nos da vida y vamos en el nombre de Jesús algunos varones vamos a ir a apoyar y otros miembros se quedan aquí a servir no eh, no nos ha llamado Dios a a estar en el confort. Dios nos ha llamado a esforzarnos. Amén. Y damos gracias a Dios por este tiempo. Vengan los niños. 21, 23, perdón, de, de mayo hay un tiempo de, de fútbol. Llevamos la palabra de Dios con el fútbol y lo vamos a, a hacer en Oaxaca. En mayo vamos a esta actividad, vamos a una comunidad. Y vamos a llevar a los niños, vamos a llevar a los niños algunas cosas Y vamos a entrenarlos y vamos a llevarles la palabra de Dios, amén Hagan su dibujo, eh, un dibujo bonito, Sí lo van a hacer para los niños, sí. gracias a Dios Que Dios haga la obra en este evento y podamos llevar a cabo la, la obra de Dios Dios es bueno, amén gracias a Dios vamos a orar por los niños que suban a su a su tiempo de enseñanza y bendice a estos hermosos niños padre los ponemos en tus manos y te damos gracias por sus vidas por sus corazones en el nombre de Jesús amén y amén y así mismo damos la bienvenida a Marisol Hernández y a reina Miriam Alcántara pueden ponerse de pie Dios les bendiga, amén, damos la bienvenida a nuestras hermanas Marisol y Reina, pueden ponerse de pie, damos un aplauso al Señor por sus vidas, Dios les bendiga, hermana de nuestro hermano Víctor y amiga de la familia verdad, bienvenidas, aquí vamos a estar orando por, por las necesidades que pusieron. Precisamente estas tarjetas son para eso Para estar orando Amén Y damos gracias a Dios Porque podemos estar aquí Amén Tenemos un tiempo de, de palabra Y si tú vas a A escuchar palabra Pide al Espíritu Santo que, que hable a través de mi vida Vamos a orar Pídele al Espíritu Santo Señor gracias Sé tú ¿No le gusta orar? Abra su boca, pídale que se escuche su voz. Señor, gracias. Gracias Dios, usa mi vida y que tu palabra penetre, Señor, a los corazones. En el nombre de Jesús, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Nosotros y cada uno de nosotros eh, tenemos una responsabilidad Como hijos de Dios eh, somos responsables de cómo vivimos No es responsable nadie No pongas la responsabilidad en otras personas Tú eres responsable de cómo vives ¿Sí está de acuerdo conmigo? Si usted quiere vivir bien, que todo le vaya bien métase con la palabra guárdela en su corazón medítela, póngala por obra después predíquela y cuando la predique que la gente vea que usted vive eso eso le hará vivir bien, nadie es responsable de la manera como tú te comportas ante Dios y sabes Dios siempre ve todo pero la responsabilidad de cómo vivimos nos corresponde a cada uno de nosotros si alguien, alguien Aquí piensa que por juntarse con alguien espiritual y andar pecando va a ir al cielo, está muy equivocado Si piensas que por traer una, una buena Biblia eso te va a llevar al cielo, tampoco, fíjate que no Amén. No necesitas de eso, lo único que Dios quiere es que tú vivas en obediencia La palabra de Dios nos muestra muchas verdades y a través de su palabra y de esas verdades podemos ver que el que tiene al hijo tiene la vida primera de Juan 5.12 dice la palabra de Dios el que tiene al hijo tiene la vida amén entonces hemos recibido la salvación a través del arrepentimiento y hay una, una parte que, que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo amén y nosotros tenemos ese Espíritu Santo y tenemos esa nueva vida Amén Tú tienes al Hijo de Dios Tienes la vida eterna Amén Si te has esforzado En Juan capítulo 17 Versículo 3 En conocer a Cristo Amén Vas a experimentar una nueva vida Conocer a Dios Conocer a Jesús Te permite tener una nueva forma de vivir Amén es muy común que la gente, pues, te señale o te diga, tú ya no practicas esto, o tú ya no quieres hacer esto, o tú ya no, ya no te dejan hacer esto. Es muy común que la gente diga que, que, que Dios no te prohíbe nada. ¿Sí sabías eso? Dios te previene cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Amén. Entonces Dios... Pone un fundamento para que aprendamos a vivir mejor. Y tú decides hoy si abrazas ese fundamento o si tú quieres ir en busca de tus propias ideas. Romanos 14 nos habla de una palabra hermosa. Dice, pero ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros vive para sí. Me encanta esta palabra porque la palabra es tremenda ahí y ninguno muere para sí. Es decir, eh, ninguno de nosotros Dice Pablo, "Vivimos romanos capítulo 14, versículo número 7. Amén, porque ninguno de nosotros vive para sí. Amén. No sé para quién vives hoy. Amén. Para el trabajo. No sé si tu vida es como como llena de conflictos y solo se basa en eso yo me he encontrado con personas y siempre pasan los días y tienen una situación y después platicas con ellos al mes, mes y medio y tienen otra situación puros problemas ¿sabe por qué se generan los problemas? por la desobediencia por no estar sometidos a las autoridades por no estar sometidos a Dios y yo digo bueno pues ¿por qué te pasa tanto? no pues es que no sé Y después ves cómo, cómo se comportan Y están viviendo para entregarle las, esas perlas a los cerdos Al pecado, a la desobediencia Y dice la Biblia en el verso 8 Pues si vivimos para el Señor, vivimos Amén Y si morimos, para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos ¿De quién somos? Del Señor Amén Y aquí puedo poner un, un primer comentario Para las personas que no creen en Dios Para las personas que, que están reacias a Dios Para las personas que no han tenido un encuentro con Dios O que han seguido una tradición O las personas que, que no, no se han encontrado con ese Dios Solamente, fíjate bien la vida en esta tierra es todo lo que hay si ¿Sí está, ¿sí está conmigo la vida en esta tierra es todo lo que hay o sea no ven más allá de o sea por eso la biblia nos dice que nuestra vida en el capítulo 4 de santiago verso 7 sale como una hierba sale como una flor y es cortada pero hay personas que no no no no están viviendo esta parte sabes no, no les ha resplandecido la luz del Señor dije siete ¿verdad? ok y aquí podemos ver cómo las personas no, no están eh, en una sintonía con Dios y vemos desde el verso 13 me equivoqué aquí dice la escritura vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos hay personas que viven solo para lo que el mundo ofrece Trabajo, economía No hay más O sea, no les interesa saber de Dios Ellos hacen sus planes Y fíjate bien que dice la Biblia Porque a veces nos sorprenden Las situaciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas Y decimos ¿Por qué me va así Dios? Pues simplemente porque no has considerado a Dios El versículo 14 nos dice Cuando no sabéis lo que será mañana Te dan una noticia y, ay, ¿a poco de veras? Si yo lo vi en la mañana, ¿cómo que está ya atropellado y casi a punto de morir? ¿Le ha pasado? Porque hacemos planes y no sabemos qué va a ser nuestra vida. Hay gente que vive así, ¿sabe? Solo pensando en ellos, en cómo generar, qué, qué, qué voy a conseguir, qué, qué voy a hacer en el 2024. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso siempre le digo yo: si tengo vida, mañana venimos a orar. Amén. Porque no sabemos qué va a pasar. Ciertamente es neblina. Tu vida es así. ¿Qué es tu vida? Neblina. ¿Cómo está la neblina a veces? Densa. Y luego desaparece. Por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. Entonces, fíjate bien lo que dice el verso número 15: en lugar de de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos, haremos esto o aquello. Entonces, para los que no creen en Dios, la vida en esta tierra es todo lo que hay. No te sorprendas que hay eh, personas, que hay algunas personas que solo piensan cómo estar mejor buscando acumular dinero, fama, reconocimiento, pero el apóstol eh, para el apóstol Pablo lo que la vida que, que él tenía Significaba desarrollar los valores eternos Y a los romanos les escribe Porque ninguno de nosotros Dice vive para sí Le está dejando el fundamento De que su interés no es vivir para él Sino desarrollar los valores eternos Y hablar a otros acerca de Cristo Jesús Eso debería de ser una constante en la iglesia. Amén. El texto dice: Ninguno de nosotros. Ahí en lo, en lo que leímos en Romanos 14:7. Ninguno de nosotros. Pablo tenía muy claro que lo mejor era hablar con denuedo. Que lo mejor era hablar la palabra de Dios, el favor de Cristo. Y no solo eso, su mayor desafío de Pablo era esforzarse, día conmigo, esforzarse Yo lo veo en la escritura y cuando leo algún comentario en alguna de las eh, Biblias que tengo de, de estudio Veo que Pablo refieren, los, los que ponen esos, esos comentarios que era un hombre esforzado Ahora no pone a un hombre esforzado solamente, era un hombre esforzado día con día en ser semejante a Cristo Amén, si ¿Sí está conmigo Pablo se esforzaba Con ser semejante a Cristo Y él Era muy tajante Acerca de la muerte Para mí el vivir es Cristo Y si me muero, gano A veces alguien está enfermo Y un lloriqueo Y una preocupación y hasta se enferman Y ya no asisten a la congregación Si el morir es mejor porque no hay chismes, no hay dolor, no hay enfermedad Entonces somos cristianos, dirá el que está a tu lado, de boca, nada más Pero el corazón está lejos de Dios Pablo dijo, para mí el vivir, si entiende ese fundamento Alguien explíquemelo, para anotarlo y también predicarlo después ¿Qué es vivir para Cristo? Dígame Servir, obedecer Entregarme totalmente a Dios Santificar, ¿qué? Mi vida O sea Y a veces no cumplimos con estos Aspectos, ¿verdad? Qué bueno que si tú estás En uno, dos o tres de ellos Síguele, brother El desafío de Pablo Era esforzarse día con día En ser semejante a él Lo que han visto lo que han oído y que lo, han, lo que han aprendido de mí eso dice Pablo en esto piensen y el Dios de paz estará con ustedes esto significa que Pablo estaba siempre en la presencia de Dios y al hablar de esa manera Pablo tenía la seguridad el testimonio tenía los créditos para hablar así sean imitadores de mí así como yo de Cristo, no significa que Pablo era igual a Jesús sino que se esforzaba Pablo tenía errores por supuesto pero Pablo se esforzaba por ser obediente y día con día ser semejante a Jesús es lo que enseñan las cartas entonces tenemos mucho que aprender ahí porque la Biblia dice ninguno de nosotros viva para sí Amén No, esto es mío y nadie lo toca No, brother Eres un administrador Y todo lo que Dios te ha dado Todo Es para que lo administres Dios te lo dio Amén Por eso dijo de forma tajante Para mí el morir es mejor que el vivir Eso está tremendo ¿Cuántos quisieran ir con el Señor? Pues prepárese porque puede venir hoy por usted. Sí, tiene que estar preparado. Y eso no, no, no, nadie, nadie de nosotros sabemos el momento. Solo Dios, yo siempre digo, mis días en esta tierra, ¿qué le digo? ¿Qué le he enseñado? ¿Dónde están contados? En el cielo. La muerte no tiene poder sobre mí. Solo Dios me puede llevar. A su presencia. Si sí está conmigo, ¿verdad? Entonces hay una parte en Filipenses 1.21: Dice para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Filipenses 1.21. Entonces, Pablo habla de una, de una parte hermosa ahí, porque el vivir es Cristo significa que tu vida significa que, que, que todo lo que tú que, que compete a tu a tu vida, siempre, todos tus caminos, siempre van a ser conforme a lo que Dios. Te enseña y te pone trabajo, familia, economía, salud, servicio, todo lo que compete a tu vida, lo que, todas las aristas que tiene tu vida, deben de girar, quien debe de girar ahí es Cristo Jesús. Amén. Hoy salimos de limpiar, nos fuimos a, hacia las pescaderías, nos echamos una, una empanadita, pero ¿sabes qué me.? Íbamos caminando, yo siempre compro en un lugar ¿Le gustan las empanadas de ahí? Bueno, están buenas y baratas Y yo iba caminando con David Y una muchacha así como que dio tres, cuatro pasos Y ofrecía un producto Dice, no, pues ya, 13 por 100 pesos y así Y yo me paré y le dije, ¿sabes qué? Tienes una excelente actitud Aquí vamos a comprar y vamos a comer Nos comimos una empanada y pedimos una docena y fíjese bien, cuando yo le dije esa palabra, le digo, "Tienes una excelente actitud, yo siempre compro allá, pero te voy a comprar a ti." Y me dice, "Sí tengo buena actitud, aunque uno esté destruido por dentro." Dije, "Wow. Gracias, Señor." Aquí podemos tirar el anzuelo. Le dije, "¿Sabes quién puede restaurar eso que está dentro de ti? El Señor." Siempre hay buenas noticias. Y si tú tienes una necesidad interna, solo Dios Puede sanarte y construir eso que hay dentro de ti, eso que está roto. Y ya nos empezó a atender, comimos y terminamos haciendo una oración por esa mujer. Amén. Se llama Isabel, como mi madre. Y ella, David, le va a dar seguimiento, ¿verdad? Aparte, David solo camina cinco pasos y ya está ahí. Y ya le dije: Ese es tu trabajo. Sí. Lo que otros no quieren hacer. No, pues que vaya el pastor. No, también tú. Porque para ti, ¿qué es el vivir? Y que hacia Cristo predicaba, iba en busca de los. Entonces, si tú estás hablando esta palabra, yo le dije a David. Tú eres el responsable juntamente conmigo de esa mujer Amén Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado Amén Y la expresión no es que nosotros hayamos muerto No, no, no, no, hemos predicado mal esta parte Es que Dios, fíjate bien, no, Dios nos ve como si, usted, como si hubiésemos muerto con Cristo así nos ve Dios al venir a Cristo Dios nos ve así aunque no nos comportemos así Dios es tan bueno Dios es tan misericordioso que nos ve como, como, si, como, como cuando Cristo fue a la cruz o sea estoy juntamente crucificado significa que el Señor nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo No hay más condenación Eso dice Romanos 8.1 Ah, pero ahí pone un fundamento Ninguna condenación hay ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús Con Cristo estoy juntamente crucificado Otra vez dice, ¿y ya no qué? Ya no vivo yo, o sea, ya no vivo para mí mas vive Cristo en mí y lo que vivo ahora y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿se da cuenta? y ahí nos da la respuesta ¿por quién se entregó Jesús? por nosotros lo hizo por nosotros nos puso el ejemplo. Entonces, eh, legalmente, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. En lo espiritual, ya no eres un, un perdido, ya no eres un bastardo, ya no eres un, un, un pecador. Dios te ve por la lupa de Jesús. Espero que esta palabra tú la, tú la abraces porque en el capítulo 5 eh, de la segunda carta a los corintios nos habla de la reconciliación que tenemos y en romanos también nos dice justificados pues por la fe en el capítulo 5 pero vamos a ver segunda de corintios 5 19 porque esta reconciliación que dios hace con nosotros nos da la libertad de crecer en la semejanza del Señor fíjate bien que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo otra vez al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación entonces tenemos la libertad para llevar un mensaje amén y a veces no lo hacemos yo creo que si te coordinas con, con Marlene y Aislin, le pueden echar montaña. Sí, porque a veces llegar un hombre así a administrar a una mujer solo, no. Y así ya pueden ahí hacer la obra. Dios siempre nos da un trabajo, una tarea. Donde tú vayas, donde tú te muevas, donde tú seas llevado por el Señor, Dios te va a dar una palabra para que tú puedas ejercer ese, ese, ese trabajo, ese ministerio. Más adelante dice el ministerio de la reconciliación. Entonces, en Romanos 6, 11 y 12, fíjate bien, aquí dice la escritura, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, si Él vive, si Él está vivo, nosotros también vivimos. ¿Para quién vivimos nosotros? Para el Señor. Dice la palabra, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego aparece Pablo diciendo que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y aquí hay una pregunta. ¿Estás considerando muerta tu vida? ¿Tu vida de pecado ha muerto? ¿Esa naturaleza pecaminosa está siendo eh, gobernada por el Espíritu Santo? ¿Ya no, ya no eres eh, presa del, del enemigo? ¿Ya no eres vencido del mal? ¿Sino vences con el bien y el mal? Ya no eres esclavo de lo que te vencía antes. Así dice Pedro, que si algo nos vence, somos esclavos de lo que nos vence. Y acuérdese que el practicar el pecado es sinónimo de ser hijos del diablo. No nos gusta escuchar eso, pero si tú mientes, mientes, mientes y mientes, aunque llores y levantes tus manos y derrames lágrimas, no eres una persona que ha nacido de nuevo. Necesitas arrepentirte y no mentir. Eso dice la Biblia. ¿Estimas muerta tu vieja naturaleza de pecado o aún ese pecado vive en ti y gobierna tu vida? ¿Estimas muerto eso o aún te domina? Porque si te domina necesitas urgentemente arrepentirte, hermano. Amén. Pecado, sinónimo de fallar, de errar, de transgredir voluntariamente, los preceptos y las leyes de Dios Mientes Manipulas Estás en problemas en el cielo hermano Todo lo que Dios hace sobre nosotros Siempre es bueno Siempre es nuevo El Espíritu Santo nos ayuda En nuestras que dice Debilidades El Espíritu Santo es real te ayuda, te ayuda. Por eso dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y cuando él comienza a reinar, comienza, hace unos días veíamos la clase de santificación, comienza un proceso que se llama santificación. La santificación es un proceso tan corto o tan largo como tú quieras ahí te va ejemplos tú vives en casa y llegan tus amigos y te dicen te vine a ver te traje no sé un refresquito pero me voy a echar una chela no puedes hacer eso en tu casa no abres puertas yo sé que no tomo, tú no tomas manita pero me voy a echar dos aquí en tu casa no permitas eso ¿No hay amén? Porque tú estás en un proceso de santificación Y la santificación es Simple y sencillamente Separarte del pecado No es lo mismo cuando tú vas a una casa Y en esa casa tú no bebes Y todos están bebiendo Jesús iba a casa de pecadores Y ahí donde tú vas Y la gente está en esa En esa sintonía Tú tienes que ser Luz es lo que dice la Biblia, ay, es que caí, pastor, pues todos estaban tomando. No, pues no has entendido. Vives para ti, ¿no? no, pues no me pude contener, me ganó. No, no, no, no puedes vivir así. La santificación es tan larga o es tan corta como tú quieras. Ahora, ¿cómo se da? Por obra, no, no, no, no. ¿cómo se da? Dios quiere gente sensible a su palabra Con un corazón agradecido Dispuestos a escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo Y a través de la lectura de la, de la palabra de Dios Dios quiere eso en nuestras vidas El proceso de santificación será tan largo o tan corto como tú quieras Y esta santificación te va a transformar para los propósitos de Dios y para lo que Dios tiene preparado para ti Muertos al pecado Vivos para Dios Y eso significa que el yo ha muerto Que el yo ya no me gobierna No, es que yo pienso esto No, fíjate que yo voy a actuar así No, no, no es lo que tú digas Es lo que la Biblia nos enseña Si tú dices vivir para Cristo Y has muerto al pecado Y has muerto esa vida Tú ya no te puedes manejar así No te puedes manejar así cuando el yo muere, ¿sabes quién vive? En tu vida, el Espíritu Santo es el que va a empezar a guiarte. Pero mientras el yo no muera, es muy difícil que pueda ocupar ese lugar, ese, ese lugar que él quiere ocupar. Amén. No es por tus fuerzas, hermano. No es por tus obras. No es por tu conocimiento. Es por el poder y por la gracia de Dios, amén algunos puntos para ir terminando fíjate bien ahí en Romanos seis11 Romanos capítulo 6.11 quiero ver esta parte porque aquí hay un punto importante ahorita vamos a ver un punto importante si me ayuda mi hermanita Gaby vamos a ver esta parte que dice eh, vivos para Dios ¿Qué es lo que te mantiene vivo para Dios Fíjate bien, una parte hermosa que la Biblia enseña, anótalo porque esto es importante, no dice porque vengas a una iglesia, no dice porque compres una Biblia muy buena, no porque te juntes con el hermano que canta los domingos o porque comas con el pastor, no dice la Biblia eso, la Biblia me dice en Primera de Corintios 1.30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Sabes qué es lo que te, te va a mantener vivo, encendido para vivir para el Señor? Saber que día con día estamos en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Si alguno está en cristo ¿qué dice nueva criatura es y aquí nos dice la palabra más por él estáis vosotros en cristo jesús entonces si alguno está en cristo dice la palabra que somos nuevas criaturas tenemos una vida nueva si estamos en cristo jesús y estar en cristo jesús Significa que caminamos siguiendo sus pasos. Y si seguimos sus pasos, nosotros ya no vamos a vivir para nosotros. Porque hemos visto hace un momento que Jesús vivía para servir, para ayudar, para servir a otros. Amén. ¿Se han anotado 15? 30. Bueno, ya subió la... Tenemos que ir todos. Una iglesia que quedó sin pastor, que quizás ahí, no sé, cosas se mueven. Tenemos que ir a, a dar una palabra de reconciliación, una palabra de, de ánimo a la iglesia. Ese es mi sentir. Pero como muchos viven para así, dicen, no, pues yo ya cumplo. El domingo ya cumplí, Señor. Tú conoces, tú sabes. Ya fui a la iglesia, ya Señor, de ocho a nueve y media me levanté temprano. No vivas de forma mediocre. vive para Dios Hebreos 6.11 6.10 sirviendo a los santos ¿Qué es monte de los olivos son nuestros hermanos los debemos de servir segunda de corintios 5.15 honra siempre a Dios eso va a evidenciar que ya no vives para ti, sino vives para Él. Y que estás en Cristo Jesús. Honra siempre a Dios. Punto 2. Segunda de Corintios 5.15 dice, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí. O sea, si tú estabas muerto en delitos y pecados y el Señor te dio vida juntamente con Cristo, entonces para quién debes vivir? Ya no para ti, sino para quién? Aquel que murió y resucitó por ti Rápido hay mucho de esto en la, en la Biblia Ya no vivamos para nosotros hermanos Todo lo que Pablo y sus colaboradores hicieron Fue para honrar a Dios El amor de Jesús controlaba sus vidas El amor de Cristo controlaba sus vidas ¿Qué es lo que te controla a ti Ah, es que es la final el domingo pastor y usted sabe le voy a la América y invitan al compadre y se aventan las chelas porque es más importante lo que a ti te interesa que lo que a Dios le interesa porque eso evidencia que no vives para Dios que aún estás muerto en delitos y pecados si Dios te encuentra así, prepárate, brother. Porque nuestras vidas son para agradar a Dios. A Pablo lo controlaba el amor de Dios. A él y a todos los que caminaban con Pablo, los controlaba el amor de Dios. ¿Qué te controla a ti? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué es lo que te qué es lo que te mueve a ti en los asuntos de Dios tienes un, un fuego de Dios te controla la vida antigua o estás viviendo en una vida nueva como dice Romanos capítulo 6 versículo 4 ya no vivimos para nosotros si hemos sido sepultados juntamente con Cristo por medio del bautismo andemos en una vida nueva hermanos Evidenciemos que nosotros caminamos en esa nueva vida Ya no en la vida antigua Ya no en la vida de pecado Amén No estás solo hermano El Espíritu Santo está contigo Termino con Primera de Pedro 4 Del 1 al 6 Esto es tremendo porque Pedro estuvo con Jesús Pedro estuvo con Jesús Dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Ahora ¿Estás dispuesto a padecer? ¿O cuando Dios le ponga un poquito de fuego al horno Y le aumente el, el calor Vas a decir no, yo no ¿Estás dispuesto? Dilo convencido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 conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, a quien le agrada hacer las cosas bien y sufrir. Yo digo, a nadie, ya nos encontramos, porque usted estaba dudando, ¿Vale a, decir, a mí, pues aguántese, a nadie nos gusta te estás congregando estás sirviendo ayudas a los huérfanos vas, visitas oras por los enfermos y te vienen cosas por causa de eso y qué dices muchas veces no porque ni a mí o ya no no hables así lo que está haciendo Dios es pasarte por un filtro por un proceso como a Cristo para hacerte semejante a Él amén Cuando me dijeron de ir a Oaxaca con los niños a la comunidad, yo dije sí, seis horas. Y cuando me dicen, no, pues es en la sierra como de Oaxaca para allá otras seis. Gloria a Dios, vamos. ¿Cuál es la bronca? Si para mí el vivir el Cristo es Cristo, ¿qué tengo que hacer? Ir a donde Dios me está convocando. Ay, es que está bien lejos. Ay, es que 12 horas de ida y 12 de vuelta y el sol y, y puras tonterías que pasan por aquí, por tu cabeza. Cuando andabas de borracho te aventabas 48 horas y hasta en el torito andabas ahí sufriéndole. Y ahora que es por Cristo, pones cada pretexto. Eso ¿Sí no. ¿Verdad Miguel? Por eso nosotros que estamos aquí hoy, que tenemos la oportunidad, ¿Qué es lo que estamos haciendo, hermanos? ¿A quién le agrada hacer las cosas bien y sufrir? A nadie. Pero cuando tú vives en el Espíritu, vas a ser como Job, gracias. Tú diste y tú quitaste. Sea tu nombre bendecido en todo tiempo, hermanos. Cuando vivimos para Dios, es, debemos de estar dispuestos a esperar estas cosas, hermanos. Hay un sinnúmero de personas Dentro de la iglesia Que hacen todo lo posible Por evitar padecer por Cristo Por evitar Ah es que el domingo Yo tengo que comprar las tortillas Pastor y no los puedo acompañar No o saques pretextos infantiles Cosas que no O sea Encárgalas y Ahora hay aplicaciones no que te las lleven ahí y pagar las tortillas. Pero hay un sinnúmero de gente dentro de una silla, de una iglesia, que hacen todo lo posible por evitar padecer por Cristo. Porque ¿para quién viven? ¿Para quién viven? Para ellos mismos, no para Cristo, para ti mismo. ¿Qué ha hecho el Señor por ti? Yo puedo decir todo Ahí te va ¿Qué has hecho por Él? No me conteste Mejor vaya a su casa Y de realmente pídale perdón a Dios ¿Qué ha hecho Dios por ti? Todo ¿Qué has hecho tú por Él? No, si has dicho nada Y llevas cinco años en el Evangelio Estás en un problema hermano Cinco años pastor A ver si este sexto año ya me bautizo no, aquí no, aquí no damos ese mensaje Aquí a los tres meses, órale bájele a las aguas, comprométase. Aquí hay unos que se me escapan Ya los voy a agarrar en su casa Y a ver, te voy a, a dar la doctrina Y te me vas a bautizar ahí en el charco donde vives Porque no quieren Siempre ponen pretextos Y sabes que es su Dios el trabajo Y ves sus vidas y nunca cambian Y aparte no hacen nada para Dios Haz algo para Dios Sal de tu comodidad Amén Póngase de pie Pablo Le dice a Timoteo su hijo espiritual Sufre penalidades Segunda de Timoteo 2 Versículo 3 Dice la escritura Sufre penalidades Como buen soldado de Jesucristo Como discípulos y soldados de Jesús Deberíamos de estar dispuestos A como dice Omar, ¿verdad? Punta, talón ¿Cómo va el arma aquí? Talón, punta, miren Se me olvidó que estaban rotos <ríe> A mí no me avergüenza nada Punta, talón o talón, punta ¿Y el, dónde va el rifle aquí? ¿Al objetivo ahí? Así tendrías que estar Con esta arma ¿Calibre qué? 66 66 libros con balas de amor. Tendrías que estar como un soldado así, caminando como un soldado, Omar. ¿Cómo es la caminata así? Talón punta aquí. Y viene el pecado. El pecado no se enseñará más de mí. Y viene el odio, no. Venzo con el bien y el mal, Romanos 12, 19. Aventándole balas de amor al mundo caído. Y vienen los amigos a tu casa se quieren embriagar y ahí estarías con tu arma ¡Pum! no, honro a Jehová con mis bienes amén Proverbios 3.9 y así con la palabra de Dios tú tienes esas armas que son no carnales sino espirituales y poderosas para la destrucción de fortalezas ¿sabes? ¿por qué no vives para Dios? porque no estás como un soldado sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo como discípulos y soldados de Jesús Deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestro Dios Cualquier cosa, ¿se da cuenta? Si alguien sufre por hacer lo bueno Dele gracias a Dios ¿Cómo te está yendo en la chamba? ¿No hay? ¿Hay escasez? Dale gracias a Dios Dale gracias a Dios a mí Dios no me ha abandonado con 15 niños en la, ahí en el fútbol y Dios siempre manda manda billetes no lo digo con arrogancia Dios nunca me ha abandonado ¿y sabe cuántas horas trabajo yo? en mi trabajo ¿cuántas cree? dos horas y a veces una y le digo a Gaby bye, voy a servir Bye, voy a limpiar Yo soy bien bendecido No anhelo estar En una posición así Yo con lo que tengo Soy feliz Sirvo a Dios Y estoy dispuesto a seguir Padeciendo por ese Jesús No importa lo que venga ¿Cuántos quieren hoy? Decirle al Señor Quiero vivir para ti porque tú vives Yo también estoy vi, viviendo para ti Señor Ven acércate si tú Quieres hacer ese compromiso Y el hecho de estar aquí no es para que te vean Es un simbolismo Que tú vengas y te humilles Que tú le digas a Jesús Yo soy ese hombre Yo soy esa mujer Yo quiero seguir Señor sin importar Si, si, si las cosas están estables o se agudizan Yo hago ese compromiso Doy gracias a Dios Por todos los que están pasando Y por los que están ahí en su lugar Vamos a orar en el nombre de Jesús Y vamos a decirle al Espíritu Santo Señor queremos caminar contigo Vivir para ti Señor Queremos honrarte y queremos bendecirte Te damos a ti honra Alabanza y honor Señor Te queremos ver cara a cara Señor compareceremos ante el tribunal de Jesús algún día Señor nos llamarás a cuentas dice la escritura que así vendrá aquel administrador y nos pedirá aquellas cuentas de lo que nos dio Señor no queremos decir tuve miedo tuve miedo Señor y no hice nada queremos decir Señor como está escrito ahí Señor y que tú también lo avales Señor, buen siervo y fiel Queremos ver Señor reflejada nuestra vida Señor En una vida de servicio, de amor En una vida Señor útil a ti Señor Sin importar lo que podamos Señor hacer, invertir o, o, o llevar a cabo Señor Que sea todo para la gloria tuya Te damos gracias Señor Y sabemos que todo lo que hemos escuchado hoy Señor todo lo que tú nos has hablado Señor quedará Señor alguna porción ahí en nuestro corazón Padre te doy gracias y Espíritu Santo te pido por las familias que nos han visitado esta noche Señor, sé tú en ellas y que ellas sean en ti Señor, gracias, gracias por si alguna familia está pasando alguna necesidad económica Señor si alguna familia Señor está pasando un tiempo difícil Señor sé tú Padre sé tú trayéndoles Dios dándoles Señor la libertad dándoles Señor el sustento Padre gracias gracias Jesús vamos vamos levanta tu voz dile a Jesús gracias gracias Señor Gracias te damos, gracias te damos, muchas gracias. Levanta tu voz, levanta tu voz al Señor. Jesús. Dale gracias a Dios. Dile, quiero conocer esa voluntad. Yo no sé dónde se detuvo Tu vida espiritual Yo no sé dónde dejaste de vivir para el Señor Yo no sé dónde te has desviado Hacia dónde has caminado Pero hoy el Señor habla y nos dice Quiero ser tu amado Él quiere ser el centro en todo lo que compete a tu corazón, a tu vida Levanta a Dios, levanta a Dios Levanta a las familias Padre Aleluya a Jesús tu preferido en todas las cosas vive para Jesús porque Él vive tú también vives para Él la diosa sobre todo en hombre amén hermanos es hermosa noche, ¿verdad? Y una hermosa palabra la que el Señor nos entregó hoy. Es difícil a veces morir a nuestra vida para poder vivir para Cristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice en Juan 12:24 al 26. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios.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 Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Lo que hacemos, lo que vivimos nosotros para Dios, hermanos, no es en vano. Tenemos una paga. A lo mejor, como decía hace rato el pastor, ¿verdad? Tú puedes decir, pero si yo me congrego, Señor, pero si yo te sirvo, pero Señor, pero si yo oro. Señor, si todo, ¿por qué me viene esto? Porque el Señor está preparando algo, porque el Señor está haciendo algo para ti. Amén. Porque el Señor nos prueba No les puedo decir que en mi vida He tenido grandes procesos Que el Señor ha hecho Y que de repente he dicho ¿Qué onda? Pero el Señor siempre pone una luz Siempre pone algo Y si el día de mañana Vienen procesos más fuertes ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque lo que hacemos no es en vano Cuando yo en algún momento Y me este, el Señor me hablaba y me hacía recordar esas palabras que yo le dije, Señor, a mí ya no me sirve mi vida. Si a ti te sirve, tómala. Y el Señor la tomó. Amén. ¿Por qué? Dice el que... Vamos a regresar al verso 23. Que dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará momento en el que aborrecí mi vida dije ya no quiero nada más y el Señor la tomó para vida eterna y la vida eterna comienza aquí y se vive aquí y se disfruta aquí pero también se sufre aquí hermanos amén vivamos para Cristo y suframos por Cristo amén bendito y amado Dios te damos gracias mi Dios gracias Señor por la oportunidad que nos diste hoy Señor de venir Señor a escuchar tu palabra mi Dios, gracias porque nos has dado una nueva vida Señor juntamente contigo Señor y así como dice tu palabra Señor que aquel que me sirviere, Señor estarás ahí tú también Señor gracias Señor porque tú has visto Señor algo útil Señor, tú has visto Señor algo hermoso Señor en nosotros Señor, úsanos Señor usa Señor eso que tú viste mi Dios en nosotros Padre Gracias te damos Señor en esta noche mi Dios, nos vamos de este lugar mi Dios, pero no nos vamos de tu presencia Señor, que sea tu Espíritu Santo Señor acompañándonos en todo tiempo Señor, acompañando a las familias Señor, lleva Señor esta palabra Señor y tu Espíritu a la casa de cada uno de mis hermanos Señor, a sus trabajos Padre, a cada lugar Señor en donde se posen las plantas de los pies Señor, de los hijos de Dios Señor, te damos gracias Padre te damos gracias en esta noche en el nombre poderoso de Jesús amén y amén estamos despedidos mis hermanos